Chao amichis de Freezy más da Pablo el Día de hoy vamos a hacer un entrenamiento con la bendita corda cuesta cuerda. Yo amo cuesta cuerda, aunque me pica cuando me esvalio, pero no hay problema. Yo continuo, continuo, continuo y no molo mal. Con cuesta cuerda tú te metes en forma, con cuesta cuerda tú puedes manjar todo lo que tú voy. Da Pablo el Día de hoy vamos a hacer un circuito. Vamos a saltar la corda por un espacio de 13 minutos. Pero vamos a dividir el, el, los alenamientos o el ejercicio de esta forma: un minuto de corda. libero libero como tú riesca Puedes saltar en dietro, puedes descender, puedes hacer todo lo que voy en un minuto. Si tú te sbalas, no importa. continua continua, continua. Vamos a hacer una pausa de 35 segundos. Que será una pausa activa. ¿Por qué activa? Porque reposo la corda. Y voy a hacer. De ejercicios para la parte superior como ejercicios del abdomen ejercicios del brazo vamos alternando uno uno uno uno miles miles mile gracias a todas las personas que guardan este canal a miquela marcela mateo claudio andrea a todas las personas que guardan con este canal miles miles miles miles mile, gracias azul pintado de azul hoy es una bellísima jornada P meterte en forma vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestro cuerpo no podemos eh, hacer actividad física sin primero enviarle una información a nuestro cuerpo hago este movimiento así giro giro avanti avanti avanti me pliego ay uno dos tres uno en más cuatro perfecto perfecto me muevo me muevo, me muevo. Calcio, calcio, avanti, calcio, avanti ta ta ta ta ta ta ta ta piccolo el baleto, balletto, balletto. el bacino, el bacino, el bacino, lo muevo, lo muevo, lo muevo torno indietro, torno indietro, torno indietro, avanti e indietro, avanti e indietro <risa> Molto muy bien, vamos a portar el talón al glutei. serán 13 minutos de, de motivaciones de meterte en forma de varias cosas de, de, de, de cualquier cosa interesante por la tua salud perfecto nuevamente ok vamos a pegar el vamos a extender lentamente senza piegar el ginocchio terra perfecto cambio cambio cambio cambio Ok, ta, ta, ta, ta, ta, ta. me agacho bien en los escarpes porque no puedo balear. Vamos a hacer estos 13 minutos de puro movimiento: movimiento, movimiento. Vamos a hacer un poquito el plan, vamos a hacer un poquito el piegamento. El piegamento Le dona lo fanno como letona, descienden un poco. El huevo mini lo fanno normales Ok, perfecto, perfecto. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Me muevo. Un poquito de la, la vitamina, que no manque la vitamina. barda pura agua, agua, agua. Pura y naturale. Pura y naturale. Activo. Perfecto, perfecto. No perdemos tiempo, voy a meter mi timer. Mi timer, habíamos dicho 13 minutos. Eh, un minuto de corda con 35 segundos, aproximadamente, esto dura 20 minutos ok, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, aspecta la señal, aspecta la señal go, go, vamos a saltar la corda lentamente a tu ritmo, a tu ritmo, tan tan tan salta en punta, salta en punta, piano piano piano piano, piano piano, piano piano, piano tan tan por espacio de, de un minuto, dopo de esto vamos, vamos a meter un ejercicio de pelibrasia, vamos a hacer el piegamento, azul, pintado de azul, azurro, blue, blue, ta, ta, ta, ta. con este alineamiento puedes manjar todo lo que voy la pancheta, la pizza, que otra cosa, <risa> otra cosa que sea energética, pues así cosas. Lentamente, a tu ritmo a tu ritmo, a tu ritmo. Tú no compites con me, tú compites con tu esteso Ok, vamos a parir. Diez piegamente y nos avanza tres. Le dona, le donas, donas van así corto. Uno, dos, wow, uomini normales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Le dona, corta, le dona, corta. ¡Ta! ¡Ta! Nos oh, o sea, avanza tiempo, pero un recupero. la corda la corda la corda la corda la. La. paso avante tú salta como tú voy yo tiro pie de dietro guarda avante la. La. tú puedes aumentar la velocidad Tutto a tu ritmo Ponte, la caminata. Abro grande. Tipo Cristiano Ronaldo. Va. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok. Vamos a parar seis, seis, seis, seis. Uno. Due. Sí. Solamente me dio para 4, 4 Entonces es muy Ok, talones indietro, talones Talones indietro, cuando vale. Pinocchio, pecho puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en più, ok, perfecto, continuo con la corda, dopo, faccio un ejercicio de abdomen. A incrociare. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Lo faccio piano. Uno, due, tre. Se incrocio. Uno, due, 3, Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, 2 dos. Tres. Uno, dos, tres. Uno, due, tres. Uh, estoy, estoy fallando. Uno. Ok, vamos a hacer 20 mountain climbers, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Continuo con la corda. Normales, normales. Uno, dos, uno, dos. Faccio con uno. Tú lo fais como tu voy. Cambia. Presente, ¿no? Sí. Bracho, brazo, brazo Abro grande Abro grande vamos a hacer 10 y guarda testa, testa, testa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vamos a saltar la cuerda. vamos a tirar esto el dinoquio, sube el dinoquio, sube el dinoquio, sube guarda, como un cabalino, como un cabalino, Palo piano piano, piano, piano. mantente mantente mantente no mora mai no mora mai lo so es un poco fatigoso resiste 4, 3, 2, 1, stop. Tengo que saltar, en dietro, en dietro. Un salto normal. En dietro, suenan difícil pero no cosa, es es fácil. Probado con mi racha Continua, continua. No mola más. 10, 2, in più, ok. Salto della corda. Salto della corda. Salto della corda, salto. Salto. Fai questo esercizio. Questo, questo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.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 ta ta uno dos después andamos con el abdomen abdomen abdomen abdomen seduto seduto. Vamo a fare 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Corda, corda, corda. Corda, corda. Pallo due piedi. Pallo veloce. Lento. Veloce. Lento. Veloce. Uno. Due. Veloce. Veloce. Veloce. Veloce. Veloce, veloce, non importa, non importa che tu sbagli, è normale, veloce, veloce, veloce, veloce. lento, piegamenti, piegamenti, a fare 10? le donne, le donne, le donne uomini ok, abbiamo fatto dieci dieci, dieci si va, si va salto, salto, salto salto Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bailamos, bailamos con la cuerda. Bailamos, bailamos. Sí, sí, sí. Bailamos, bailamos con la cuerda. Muévete, muévete, muévete. Ah, sigo con el abdomen, abdomen, abdomen. Sigo con el abdomen. Ah, ah, ah, ah, ah. Muévete, muévete, da, da, da, ah. Caminata, caminata, ok, una, dos, tres, última, última, última, última, última. guarda, guarda uno, due uno, due uno Continúa. 7, 8, 9 ok, corda, dopo continuo con mountain climber corda, corda, corda, corda, corda, corda, se salta la corda, se salta la corda uh. madre de dios fai un pochino di giri giri giri vai nel posto andato via la luce vino la ombra non c'è problemi Mountain Climber, Mountain Climber, el próximo. Mountain Climber, Mountain Climber. Continúa, continúa. 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 10, 1. Ok. Uh. Vamos, vamos, vamos. Manca poco. Manca poco. Manca poco. Manca poco. Manca el último, el último. El último. El último. Sí. Diego, salta con me voy, salta con me voy. Salta como tú voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por el día de hoy, habíamos finito. Miles, miles, miles gracias a todas las personas que se son alienatas Con este circuito, para meterte forma Hemos elaborado un poco de cardio un poco de abdomen, un poco de brazo, no te dimenticare de hacer stretch y escribirte suscribirte a este canal, de cuore, Pablo, chao chao